He aquí el verdadero enamorado. Él sufre mientras yo canto. Lo que es para mí alegría es dolor para él. En verdad, el amor es una cosa maravillosa. Es más precioso que las esmeraldas y más caro que los ópalos. No puede comprarse los vendedores, ni conseguirse a peso en oro y pesarlo en una balanza. Porque el amor es más sabio que la filosofía, por más que ésta lo sea, más fuerte que el poder, por colosal que éste sea. Sus alas son del color del fuego, del color del fuego es su cuerpo, sus labios son dulces como la mía, y su aliento es como el incienso. Hmm.